Vámonos con la segunda información que es multas por violentar toque de queda oscilan entre los mil y cien mil pesos. Violentar el toque de queda, una de las medidas impuestas por el gobierno dominicano a fin de evitar la propagación del coronavirus, conllevaría que usted pague entre mil y y 100 mil pesos por concepto de multas a las autoridades. A través de la aplicación virtual del Banco de Reserva, ay, ay, ay, específicamente en la sección de impuestos de la Procuraduría General de la República, es posible observar los diferentes montos dependiendo el lugar donde se cometió la violación de la medida. Mírenlo ahí. Ahí están los precios el toque de queda, vaya a ver si usted lo lee Santiago, Ay, que no, no, no, no si mi peso, son un par de cifras ahí, ya ustedes saben, guíense de ahí, por dónde que va la cosa, ¿Eh? no, que eso no es así, usted tiene que respetar, porque imagínese usted, a usted lo avisa, si usted no hizo nada el día entero, es decir que Andan conchando, lo, lo que andan conchando. Atención los motoconchistas. Sí, Fesimoto. Y los otros, y los otros. Bueno, de, de primero, vamos. A, de, primero. de primero. le Vamos a leer de primero, de primero. Vamos a leerlo. No generales. Certificaciones generales 600. Espérate, lo pusieron como muy, muy. Toque de queda, persona en centro de diversión 2000. Si lo apean a usted en un centro de... De diversión, toque de queda, centro o espacio de diversión. ¿Cómo? 100 mil. A ah, los dueños, yo creo que. Toque de queda, fiesta privada son 100 mil. La fiestecita privada. ¿Eh? Autobis, autobús transportando personas, 50. Ah, pues puede cobrar. Si son 50 gente, puede cobrar de a 1.500. Vehículo de carga. 30 mil no es nadie. Toque de queda gallera, 100 si no, si no, mil. No, no, aquí están jugando gallos, hasta en los ojos arriba. Aquí los gallos echan donde quiera ya. Eso no es que dique. No me van a que gallera porque nadie va a hacer una gallera. Aquí hacen un círculo y ya. Y pasó ahí. Esos son los precios que oscilan la, la mayor toque de queda. Usted no puede ser tan bruto, usted tiene que quedarse en su casa. Bebe en su casa, pongo un bombillo de esos que venden los chinos de colores, y, y ponga dos bocines, y ponga usted mismo a ahí, y hace un traguito de los tiquitiquitos, lo que es con, con azucarito, ¿Tú sabes de eso, Levi? De, de, de esos tragos que son con, con sobre jugo, los papi no te vayan, ¿eh? y te metes dos tragos de eso y te pones loco ahí, que no sabes de qué, y el baño te queda ahí mismo, en tu casa. No no hay peligro. Invita a pai de pana y si hay una mesa ahí, ¿ya? Y cierran todo y están ahí fiestando. Porque antes se hacían los, pa los paris, Marquesina, que era trancado. Y ahora la gente tiene que ir a un negocio de bebedera. No, usted hace su paris tranquilo ahí, con acceso a la cocina. Usted hace de ahí y se lo vende a los muchachos. <risa> los que tienen hambre. Señores, vámonos a una pausa y, y retornamos. Cuando vimos la calle hoy. Cuando vimos, claro, yo espero, que, yo espero que estemos ready con, después de la pausa porque picante, picante está el sondeo de hoy. Volvemos en breve, los Osobrosos.